Esta semana ha sido semana de entrevistas, muchas entrevistas, vía Skype, y hemos entrevistado, ha tenido un par de personas, fuimos de Puerto Rico, donde playa, de Argentina, con Plusito, y volvemos al patio. ¿Y qué mejor forma de volver al patio con el, con el, con el bonitillo del, de la música urbana? El señor mar B. Mar, bienvenido estamos a Telenor, tíos. como siempre. Mi, mi gente de Telenor, una vez más, quitamos, estamos, tú sabes, en cuarentena. Me alegra, Mal, me alegra, Mal. Mal, vamos a hablar muchas cosas, pero me, esto quiero que sea más, no que sea una entrevista, sino un conversatorio sí. entre tú y yo. Claro, que más claro, sea un conversatorio claro. para que la gente sepa más de ti, sepa más de, de cómo tú surge. Y lo primero es eso. Sí. ¿De dónde viene el nombre Mark? ¿Tú te llamas Mark o en verdad cómo tú te llamas y de dónde surge ese nombre? Sí, yo me llamo Mark. Yo me llamo Mark Burdier. Eso viene de mi padre que se llama Marcos Burdier. Eh, uh -huh. Él era bailarín de la música uh -huh. merengue de los ochentas, de los años dorados, de aquí de República Dominicana. De ahí es que viene el artista Mark B. Tú sabes que desde que yo nací, lo primero que me regalaron fue un micrófono. No dije que juguete ni nada de eso, fue un micrófono y me iba a cantar y me enseñaron a, a, a cantar, a bailar. Eh, a... En tu casa era, era, era, era, la, era el merengue que se escuchaba mucho. Eh. Sí, sí, sí, porque mi padre viene de, de esa rama, de la Gran Manzana, Luis Ovalle, Aníbal Bravo, eh, esos eran los, los artistas con el que trabajaba. Y, y sí, desde que yo, bueno, no, si tú supieras que a los seis años yo estaba imitando a Ricardo Montaner y a Mike Anthony. No me tú te pusiste una cola, dije que una cola. No, mamá, no, porque Anthony. ese tiempo yo tenía el cabello largo, yo tenía el cabello largo y se usaba el honguito. Ricardo Montaner tenía el honguito peinado de lado uh -huh. y ay, eso ay, sí. Ay. Me ponían, me ponían mi lentecito, por eso me quedé con ese flow de los lentes. Me ponían uh -huh. un traje con tenis, así que se metía, se metía Ricardo Montaner. Y, y loco, yo ganaba muchos concursos en ese tiempo. Me llevaban a restaurantes, me llevaban a canales de televisión. Cantando ah, las canciones de, de Montaner. De Ricardo Montaner y de Mark Anthony, mi hermano. Esas dos canciones. Ya tú sabes. Y, y fui creciendo y después tú sabes que el, eh, el Nene Bomba. ¿Tú escuchabas el Nene Bomba? Sí, claro que, que sí. Bomba. Eh, cantaba boom boom boom como ya yo voy a yo como quien dice me crié con él porque mi papá bailaba con su con su papá uh -huh. con Víctor Rocky y la gran manzana también fui corista de del de, de nene bomba como a uh -huh. los diez años de edad yo iba el país entero viajaba yo de gira con él muchacho en ese juidero que tenía ¡Ah! él en el momento que, que las canciones de Bomba estaba pegado, tú estabas ta, tú de corita de él. Yo era que usaba los, los pantalones anchos y la gorra esa. En para ese... que te, claro, siempre la gorra para atrás, con los lentes. Con claro, la... y en, ese, en ese tiempo ustedes hacían medio actúa en el club de ella y en el Sábado Chiquito, me imagino ya yo. Ya lo sabes, sí, sí, sí, ¿no? Y hacíamos muchas fiestas, mano. Eso era en todos los eh Hacía muchas actividades. Mi papá me, me, me acuerdo que él era que la armaba las actividades. O sea, fueron un, fue unas giras de mucha gente. Hombre. Hermano, llegamos a hacer así, eh, eh, ¿cómo le llaman estos sitios? Eh? Sitios grandes. Eh, en, en todos los pueblos, los, la, uh -huh. los lugares más grandes de hacer eventos. Lo, lo, lo que le decían los clubes, los clubes o los no, afiliados. No, polide, polideportivo, polideportivo. Uh -huh. Ahí claro, pues, Entonces, ¿en qué, ¿por qué teniendo una familia sabe, uh -huh. que en cierto modo es sangre merenguera, sí, usted sí, sí. te va por el urbano? Sabe, ¿Por qué te... Después bueno, de, después yo me mudo me mudo a, a Miami a los 15 años de edad, o 14, 15, por ahí, y me mudé a un sitio que era súper urbano, como quien dice, o sea, era más moreno que latino, ahí había nada más, yo era, era 90% moreno esa área. Y, ¿qué te digo? Siempre me fui influenciando del hip hop, del reggaetón, tú sabes, en aquellos tiempos, Wissy Yandel, Dani Yankee, eh, Joel y Randy. Esos eran los artistas que, que estaban subiendo en esa edad y yo comencé a grabarme en mi casa siempre yo mismo con un micrófono de computadora y con mi hermanito, ¿sabes? que era el que rapeaba. Eh, y yo era el cantante, hermanito y hacíamos canciones, empecé a abrir eventos también. Yo empecé a tú sabes, tocar puertas allá en Miami y, y pues, abrí eventos y toda esa vaina. No, y ¿sabes a veces dependiendo de la influencia que uno tiene, y como tú dices, tú mencionaste yo, Willy Randy, y esa era la música que en ese momento estaba incursionando. ¿Tú, tú siempre te visualizaste como por cantar, nunca pensaste más en el rapeo. No, sí, yo, yo escribía, yo le escribía a mi hermanito los rapeos y yo cantaba. Obviamente me escuchaba mejor cantando, porque como eso también del, del rapeo lleva una cierta actitud. Eh, y cosas como que me gustaba más cantar eh, y más que yo venía de imitar a, a esos artistas como Ricardo Montaner, que era más cantado y todo eso, uh -huh. no me fui, no me incliné más por el rapeo este y nada, después yo me mudé aquí a República Dominicana a los 21 años yo decidí ya ya después que toqué tantas puertas en Miami, así como, como mi hermanito, yo dije yo me voy a ir para RD eh, a darle porque yo, yo sabía que aquí todavía el, el el género no estaba virgen, aquí todavía estaba sonando nada malo Pepe, el lápiz, okay. el hielo, tú sabes, era, era un género Y bueno. cantar bonito, en ese tiempo cantar bonito y tener baile no era, no no Exacto, tanto, no, no había, no había todavía un chamaquito así que le metiera, bueno, Nico, Nico que, uh -huh. que estaba con Jay que eso era yo, era, yo era su full fanático de Jay de Inco Cruz de Santiago, o sea, sí, sí. Eran los, eh, eran era la B Family, ahí. era Big Family, era B -Family sí. con Cruz, que estaban Natina Tacha, que estaban que... Nati y estaba sí. en ese entonces. Por ahí. Sí. Entonces nada, yo, yo escuchaba mucho la música de ellos porque esa era la vibra mía, como R&B, uh -huh. tú sabes, por esos lados. Y tú, nah, tú, eres, yo... tú eres más del Cibao, porque siempre los que son del Cibao, como que se inclinan mucho por ese estilo de música, como me dijo sí, mi familia, mi familia del Cibao, toda mi familia del Cibao. Mi mamá es de Montecristi, de allá de, Mon de, de, de Manzanillo. Y mi papá es de Santiago Rodríguez. Entonces, mi familia viene de ese lado. Toda mi familia está del Cibao y por eso yo soy blanquito, rubito, etcétera y, y nada, mano, yo le seguí dando aquí hasta que conocí a, al poeta callejero en el año que 2013, por ahí. Sí, 2013. Ah, pues, pues te fue bien porque... Iniciando ya conociendo el poeta, digo, primero Vitico. Sí. Eh, y de Vitico pasar al poeta es un gran paso. Sí. Digo, aunque pasó mucho tiempo, pero pasó mucho tiempo y se tocó mucha fiesta gratis, porque acuérdate que yo no, no tenía nombre y yo lo que cantaba de gratis, me, yo le decía, yo le decía al promotor, tú no puedes dejar cantar dos canciones, como hace todo el mundo. Llevaba mi uh -huh. y, sin DJ y le decía, mira, no, pues, ¿Cómo no, tú no tú Exacto. Entonces, ¿cómo tú llegas a conocer al poeta? ¿De qué forma, Dulvás? En uno, en uno de esos shows, en uno de esos shows que yo le abría, yo eh, llegaron a verme varias veces ya. Eh, dijeron, ven acá, pero siempre te vemos que tú no abres los shows. ¿Qué es lo que? Tú no tienes ningún apoyo, tú no tienes a nadie. Yo digo, no, yo no tengo a nadie, yo lo que tengo a mi mamá. Mi mamá es la única que siempre vive aquí, mi papá vive fuera, toda mi familia vive fuera. Mi mamá es la única que vive aquí. Y yo le digo, no, mi mamá es que viene conmigo a los shows, yo no tengo a Yo no tengo nada. Y el man y el de poeta me dijo: Pues vamos, vamos a ponerte como corista para que te vaya desarrollando y conozca productores, conozca gente y, y pueda salirte como solista algún día. Y yo, sí, un palo. Yo, yo ni siquiera estaba ganando dinero. Yo necesitaba ganar dinero. Y ahí yo, con él fue que yo empecé a ganar dinero de la música. Compra la primera paga de, de poeta. De la primera de paga sangre. de poeta. <risa> <risa> Muchachos, yo cobraba. Eso es bueno decirlo porque hay mucho. Hay horas... Ahora que yo soy de artista. Uh -huh. Hay mucha gente que dice, venga, que a mí tal artista no me paga tanto. Yo digo, bueno, a mí, a mí me empezaron pagando 500 pesos. ¿Me uh -huh. entiendes? Me empezaron pagando 500 pesos, después subí a 1500 y terminé en 2500. Eso fue lo máximo que me pagaron a mí mi poeta, con tres años que estaba yo con él ahí. Uh -huh. so, ¿Tú, tú cobrabas 2500 por fiesta? Por fiesta, sí. ¿Cuántas fiesta sí. hacían ustedes a la semana, aproximadamente? Wow, llegó un momento que el poeta estaba súper pegado, a mano, con, con un loco como yo, con, con todas esas canciones, bonita, bonita, tigre, tigre decente, historia de amor. Wow, habían tantas canciones que él tenía pegada puerta poeta que nosotros tocábamos mucho, mucho, mucho, mucho, te voy a ser sincero. No te puedo decir ahora mismo que una cantidad X, pero uh -huh. yo sé que yo me podía sacar en una semana, mi, mi, en una semana así, 15 mil pesos, yo podía sacar desde un, de una semana. ¿Eh? Entonces, Mar, ¿por qué en el momento que tú estabas con el poeta, ¿sabes? Nunca se dio, ¿sabes? Ese, esa, esa colaboración, o decir, mira, vamos a comenzar contigo, a trabajar contigo. Bueno, sí, sí, nosotros lo hicimos. Hubo eh, una canción que hicimos con un grupo que se llama Sin Julieta, eh, una canción que se llama Pides que vuelva, eso fue cuando él hizo el álbum, hagan su diligencia. Yo salí no. en esa canción y también salí en una canción que se llama eh, Dance for You. Dan Soy una canción que yo hice el coro en inglés. Eh, eso era cuando estábamos componiendo las canciones para el álbum. Yo siempre me, me metía con él para el estudio, para ayudarlo. ¿no? Yo siempre, yo cuando trabajo con alguien, me gusta estar al lado de él. Tú sabes, dándole mis ideas y también recibiendo ideas de ellos. Y así era con poeta. Y yo era muy cantante. O sea, yo le compraba hasta la ropa, eh, todo lo estilizaba. Yo era puerta Uñide. Siempre andaba... Muy... Entonces, ¿qué pasó que ya ustedes deciden ya no trabaja juntos bueno sabes que el poeta lo firmaron lo firmó uh -huh. Universal y ellos dijeron que él no iba a poder él no iba a tocar fiesta por lo menos por un año o algo así fue que dijeron bueno ya ya habían pasado tres meses cuando yo decidí irme porque acuérdate que yo tengo una hija también yo tengo uh -huh. una hija que empecé joven en Estados Unidos y yo tengo que mandarle la mensualidad y ya tú sabes, hermano, yo dije, espérate, si yo no puedo, yo no estoy haciendo dinero, yo necesito hacer algo. Con puertas no estoy haciendo nada, tengo que tirarme, tengo que lanzarme a que alguien me filme y me invierta. Y así mismo fue, hermano. Yo dije, puerta, yo me voy a lanzar loco, yo voy a seguir tocando puertas, eh, abriendo show, que hasta que aparezca un inversionista y me ayude a seguir para adelante. Y así mismo fue, él lo entendió. Eh, conocí a uno que se llama Mercenario Music. Sí, es organizar eventos, cosas así. Sí, eh, sí, cuando, sí, cuando tú empezaste con Mercenario, fue cuando hubo una canción que tú pegaste, que creo que se pegó contigo, y, y tú estabas con Milimel, eh, y tú participaste en sí, el fue Belli tu primer Belli Belli éxito? Milimel Bell estaba en la misma la misma compañía, no hicimos una canción juntos, sí. ya estaba en la compañía, y la canción que primero se pegó con Mercenario fue una canción que se llama Chapeadora. Okay, que sí. no fue con Mercenario, fue como Mercenario me conoció, porque ya yo estaba yo estaba solo antes de que se pagara esa y yo hacía siempre le abría los shows a Sensato okay. en ese entonces también, cuando, cuando dejé Poeta, comencé a abrir el show a Sensato eh, y me iba con él para todos lados y Sensato me dio la oportunidad de salir una canción con él que se llama Chapeadora así conseguía la firma con Mercenario y luego con Mercenario hice una canción que se llama Hacerlo Escondido que es un reggaetón Okay. Esa canción esa canción sí le dieron mucha promo en todas en toda las radios, mucha gente pensaba que era un borico el que la cantaba. Entonces, lo tuyo siempre ha sido ese estilo de música, o sea, tú nunca llegaste a visualizarte de embo, crudo, sino no No, no, el, no, no. El internacional, ah, sí. reggaetón, vaina bien. Cuando tú estabas con Mercenario, ¿cómo ya de Mercenario tú pasas a Santiago Matías? ¿De qué forma tú pasas? Fue súper raro. Yo yo nunca había conocido a, a, a Santiago Matías. Fue una entrevista, un media tour, como hacen todos los artistas. Uh -huh. ¿no? Yo estoy promocionando mi canción, hacerle escondido. Y llego a la emisora de, de, de Santiago, que en ese tiempo era en, en, en Power 103. Uh -huh. y, y allá fui, conocí a Santiago, le gustó la entrevista, muy chévere. Le gustó cómo yo me manejaba y me tiró en DM desde que yo salí de, de esa emisora. Me dijo, oye, te quiero, te quiero para mi álbum, que él estaba haciendo un álbum que se llama Alofoque Magazine en ese entonces. Eh, Ven para mi estudio mañana. Y yo, pero claro, para allá voy yo. Y así fue que yo llegué a conocerlo. Luego de ahí se hablaron, obviamente, Mercenario y Santiago. Ahí dijeron, bueno, eh, vamos a unir, unir fuerzas Yo le veo potencial, a Los Alofoque le me dio el potencial. Y co le compró el contrato a, a Mercenario. Cuando tú firmaste con Los con Alofoque... No te, ¿No te decía la gente en la calle, eh, prepárate, tú vas a tener, te vas a pegar rápido, sí, sí. es muy duro? O sea, se lleva, te, a veces cuando tú estás con una compañía sí. te venden una ilusión, tú sabes, no una ilusión, sino que te crean una expectativa sumamente grande. ¿Tú lo creíste sí. en ese momento? Excúsame que estoy poniendo el, el dedo en de la cara, no lo no estoy poniendo no un aquí para, que, para no tener que estar agarrándolo ahí. Sí, sí. Y así yo con esta que... No sé, ah, sí. a si ahí estoy bien, ahí estoy sí. Entonces, eh, le pedimos la pregunta para, para, pues, para bien. Que si tú tenías una gran expectativa de lo que iba a ser uh -huh. Alon contigo, o sea, que hay muchas personas que te iban sí. a decir, mira, los que pasó Guadalajón, pasó Mozart, pasó Villano -San. ya la gente decía, bueno, el que tengo fue que me acuerdo con ese momento, decían, se pega seguro. Así mi momento fue, así mi momento fue, todo el mundo me dijo, oye, ya. Con Alofoque no hay forma de que tú no te pegues. Tú te vas a pegar porque te va a pegar. El tipo conoce el negocio y tú te vas a pegar. Obviamente estaba la reputación de que de, de a ah, lo que es un poco controversial. Tú sabes, tienes que tener cuidado. Pero yo dije al final eh, la vida es incierta y tú lo que tienes que tirar para adelante. Tú cuando viene a ver yo le caigo diferente a los y creamos una, una carrera muy bonita. Y llegamos y llegamos bien lejos y es exactamente lo que pasó. Eh, yo firmé y e hicimos una carrera súper linda mano mira todo lo que yo lograba el día de hoy cuál fue el primer tema que tú dijiste bueno ya la gente comenzó a conocerme lo que era yo cuál fue el tema que tú dijiste bueno cuando se pegó ese tema yo me empecé a sentir lo que era un artista pegado va a seguir va a seguir con el mayor va a seguir porque empezamos eh, haciendo reggaetón como esa era mi línea empezamos haciendo reggaetón uno que se llama solo la vi hicimos otro con chelo chak eh, que se llama Solos tú y yo. Entonces estábamos experimentando con esa línea y nos dimos cuenta que el mayor, el alfa, seguían con su dembow encendido y la gente lo que quería eso. Y yo dije, bueno, vamos a hacer una canción con el mayor. Eh, a mí yo tenía en mente hacer esa la canción de Chaggy, porque uh -huh. el mayor suena como Chaggy y hicimos esa canción. Va a seguir, muchachos. Eso fue, se pegó instantáneo, manito. Yo me acuerdo que a la, al Meta iba yo en Miami cantando esa canción. Hay artistas que cuando llegan a la industria se enfocan mucho en las fitas de discoteca O dicen, ahí que están el dinero Pero Se ha se ha demostrado últimamente En los artistas como ustedes Que las plataformas digitales y los streaming Le han dejado mucho y otro tipo de público ¿Fuiste tú el primero que comenzaste A ver a coquetear con ese tipo de público Con los popis, cosas privadas Y todo eso? Bueno, no, el primero es Muchacho, poeta Poeta Después Mozart la para Uh -huh. Chado tiene un público bueno, pero no es tanto en esa clase élite, Chado es el público de las mujeres, todas las mujeres son de él, tú sabes, pero ya esa clase élite de, del país, eh, Poeta Callejero fue el primero que yo vi que estaba siempre en eso y Mozart la para y, y obviamente como a lo que vio mi perfil, él dijo tenemos que llevarte para esa área porque ahí pagan bien y vamos a estar tranquilos, pero obviamente pasamos por todos los procesos, o sea, para poder pegar vino fue de que, que, que se invirtió un uh -huh. trozo de dinero y, y así fue que dices, tuvimos que hacer muchas cosas con las asociaciones de DJ. Que tú sabes que se pegó un tiempo, que todo claro. era una asociación de DJ. Parle de velitas, va a seguir, eh, no se la echa, tú eres la vaina. Todas esas canciones las pegaron los DJ. Nosotros cantándole de gratis a los DJ en, en Sabana Perdida, en todos los barrios de República Dominicana. En todos los barrios llegamos a cantar y fuimos escalando para poder llegar a donde estamos hoy. Eh, en el momento que salió eh, la velita ese, ese momento todo el mundo aportaba a ti a que tú ibas a hacer la revelación del año o sea que sí. tú ibas a hacer todo el mundo decía tú ibas a hacer la revelación cuando tú sentiste que no pasó sabes de sí. solucionarte decía cuando tú muchas personas se hizo tenía eso seguro de que tú sí. ibas a ganar la revelación del año eh, en ese momento ya lo sabes. ¿Qué tú, ¿Qué tú sentiste cuando tú no se dio eso que tal vez podía ser que estaba seguro para ti? Tú sabes que teníamos mucho tema, mano Teníamos un par de velitas, no se la hecha, tú eres la vaina. Ese, ese, por lo menos vos te voy a mencionar esas tres canciones. Era la que estaban pegadas. Y, ajá, esas tres canciones. va a seguir. Eran las canciones del momento. Eso era increíble. Mi primer año de carrera rompiendo. Eh, cuando dijeron la noticia que yo no estaba nominado. ¿Qué te digo? mano? Yo me sentí súper mal. Yo me sentí mal porque yo dije wow, no hemos manejado bien. ¿Qué hicimos mal? Y yo creo que mucho influyó. Te voy a ser sincero que Santiago Matías todavía no tenía ese amarre full uh -huh. con, con esas cosas. O sea, Era una empresa nueva. Santiago Matías, Melvin de León, éramos nuevos para ese medio de los soberanos y quizás no amarramos bien todos los atajos que hay que amarrar para poder llegar a, a, a conseguir una nominación. Marvin, en el momento que ya, luego de los soberanos, tú lograste grandes sí. colaboraciones. Una de las sí. colaboraciones más tuyas más exitosas es la que hiciste con Bad Bunny. Sí. Y ahí está con el poeta. Playa que Arena hiciste, también. Eh, Playa Arena con Osuna. Con de las colaboraciones que tú has tenido a nivel internacional, ¿cuál es la que tú dices, bueno, esta me, esta sí me dio un muy buen resultado? Eh, sí, yo diría que esas me llueven con Bad Bunny. O sea, esa canción es la que más, más streams tiene en todas mis plataformas. Es la canción que más reportes de todo el mundo me, me escriben. Esa canción de verdad ha sido la más grande, me llueve No se puede, se puede encontrar con un dedo. Y Playa Arena le sigue eh, con Osuna que también está mundialmente con mucho streaming. Eh, igual como Aceite la Cintura. Creo que esos son los tres temas con más streaming que tengo yo. Yo vi también que tú tienes mucho streaming, a pesar que hace poco, con Rosen. Mm -hmm. Impresionante. Sí, sí, sí, no, no, increíble, increíble, increíble. O sea, son canciones que ahí hay que darse a lofoque, que él, él obviamente estudia el mercado y entiende lo que está pasando. Ve, ve, vemos a, a Énfasis rompiendo con ese ritmo y nos fuimos en esa, en esa línea, loco, y Énfasis sigue teniendo un público grandísimo en México y por eso esas canciones están, están creciendo. Porque es lo que lo está que viral ahora en TikTok. Tú sabes, bailar y o sea, cosas. Claro, lo TikTok, claro. lo vuelve, lo TikTok lo vuelve a viral. Había momentos que a ti te atacaban mucho. O sea, sí. Te atacaban mucho. Te decían el force. Sí. Te, decían, te criticaban. Muchas de esas cosas eran por las figuras que Santiago Matías Y las críticas que se le hacían a Santiago. Sí. ¿Tú no, En ese momento, dentro de ti no, no había algo que decía, ya me siento mal. O sea, habían cosas sí. que tú decías, tú te lo guardabas, pero te sentías mal contigo. Claro, mismo, que sí. lo que te claro que sí, porque ¿qué pasa? Para que a un artista le den el respeto de todo lo que está logrando, obviamente, el, usualmente, y así es con todo el artista, el, el artista es que sube todas sus cosas, el artista es el que tiene su página personal y la gente ahí le da su cariño, le da el amor. Claro. Pero como antes de yo existir, ya existía los folk Music, Exacto. y él me pegó vía los folk Music, todos los logros se subían ahí, todo lo que hacíamos se subían ahí y la gente como que dijo, tú sabes, y a lo que tirándole a otras artistas, tú sabes, como siempre la hace con el lápiz, con X artista, Hay mucha gente que no lo veía tan, tan, tan bien, porque decían que si tú le tiras a mi artista favorito, yo no voy a apoyar el tuyo. Entonces, siempre había ese, ese, ese. ¿Con ese cuál culo. es el artista? Ellos, porque tal vez tú no lo tomaste personal. O sea, no, no, no, yo lo son, no lo tomo no. personal tal vez tú nunca asumiste tú el problema eh, tú personal pero cuáles artistas por ese por vía de Santiago tú, tú tenías como ese, ese inconveniente tuviste ese inconveniente o sea con cuál yo, tú, yo me llevaba yo mal o sea no con cual ellos lo asumían como que estaban en no estaban igual contigo por el problema con Santiago o sea tu te bueno, llevaba sí, bien ya, con él pero tengo, ellos no, con tí, y, ellos dije, no sí, contigo yo no contigo sí sí realmente yo te voy a decir sincero muchos de ellos todavía hoy en día no han creado una, una amistad sincera y, y transparente conmigo porque creen como que todo lo que yo hago tiene que ver con ¿qué ¿me entiendes? Como que todo todas mis decisiones y todo lo que a mí me dicen, yo se lo voy a decir a él o algo así, ¿tú entiendes? Con muchos todavía yo no tengo una relación así de que full de él y yo, de que por teléfono, porque ellos entienden que tan, yo estoy con él y muchos, aunque trabajen con él, quizás no, no, no tengan tampoco una relación directamente con él, tú sabes, como que él le sube cosas, pero no es que ellos trabajan juntos. Y, y tú has tratado de, de, de hacer algún trabajo, o, o sea que tú tratas sí. de hacer algún trabajo que no esté independiente, que se tengan que depender totalmente de él. Por ejemplo, hubo un momento que pensamos, cuando tú, cuando los foques y moza no se llevaban bien, que iban sí. a ser un tema a ustedes. Exacto. Por ejemplo, ese, ese es un, un gran ejemplo. O sea, Mozart la para es mi padre y todo pero yo sé que no se ha dado la colaboración, quizás por una indiferencia de él y a los foques. Eso, eso es un secreto para nadie, o sea, por más que ellos hipócritamente o políticamente, uh -huh. tú sabes, se saluden sí, o lo que es, sea, no, no no hemos coincidido porque ellos todavía no están full penetrados, igual con secreto y con algunos otros artistas que no quiero mencionar para no. Uh -huh. Entendiendo, entendiendo. Entiendo. Que yo sé que no ha pasado por eso, porque no tienen esa esa relación exactamente con él. Entonces, ¿en qué momento tú sientes que tu carrera va en un... como tú has expresado, se ha estancado o ha quedado en un sitio que no ha avanzado más de ahí? O sea, ¿Tú has sentido eso? ¿En qué momento bueno, tú empezaste sí. a ver eso? Pero bueno, ¿qué pasa? Tú sabes que ya hemos mencionado y, y es muy bien la forma que lo estamos haciendo, porque hasta yo mismo me, me pongo a, uh -huh. a analizar cada cosa. Eh, así como tú dijiste, el primer año un par de velitas, revelación del año, uh, segundo año, playa arena, me llueven, eh, todo eso tema. Tercer año, aceite de la cintura, eh, ¿cuál otro? la última gota, eso yo creo que fue el vamos último. Vamos a ponerlo loco, vamos, vamos a ponerlo, a ponerlo, a ponerlo, a ponerlo loco. loco. Sí, vamos a ponerlo loco uh, también, uh, uh. eso fue en el segundo año. Uh -huh. El último tema que yo puedo decir que fue un jiqui, que yo sé que... No, Bueno, roce, pero viene siendo una colaboración con, con oh, no. énfasis. Yo digo solo la última okay. gota. La okay. última gota, que es un tema de la mujer. Tú sabes cómo yo lo que yo, lo que yo siempre canto, bailable. Eh, y eso fue en el tercer año mío, en el 2017, ¿verdad? 2018. 2018. Eh, y ese fue el último tema que yo dije, ok, lo trabajamos y lo pegamos. Incluso cantamos en, en, en, en el Festival Presidente. Con esa canción y todo eso fue hasta ahí. Yo creo que logramos muchísimas cosas. Después de ahí comenzaron las cosas como que te digo, como a cogerlo más tranquilo, como que ya teníamos la fiesta segura. Tenemos toda la fiesta aquí de playa, la fiesta privada segura. Las marcas también nos están llamando como que sentimos una seguridad, como la carrera ya estaba estable y yo no. respeto obviamente a, mí, a mis managers y por eso nunca me había pronunciado así de que públicamente. Porque y Melvin y, Melvin, una, y Melvin, Melvin y tú se llaman muy bien. Una estrella de persona. O sea, él trabaja demasiado, él consigue todos los shows. O sea, gracias a Dios por él tenemos un precio estable, por él se cierran contratos buenos con Melvin. Melvin es un excelente manager. ¿Qué pasa? Tú sabes que las carreras... Si vamos a poner después de un éxito como Playa Arena, como Me Llueven, eh, eh, uno tiene que hacer la diligencia para subir al internacional de verdad. O sea, va a llevarla... Ajá a uno estar en los premios internacionales, a uno bueno, seguir colaborando con los grandes, porque si ya tú te estás entrando, tú tienes que Ajá. seguir, no puedes echar para atrás, no puedes volver y para abajo, tú tienes que seguir subiendo los escalones, subiendo los escalones, yo creo que que no como que no, no conformamos, logramos eso y no conformamos, eso yo creo que pasó después del tercer año de mi carrera. ¿Tú no crees que, ¿Tú no crees que en ese año, en el tercero, Mark, eh, tal vez fue por la nueva ola que venía de, de personajes en las redes, que tú y yo lo habíamos hablado anteriormente Sí, sí, eh, sí. Lo que verán los personajes Kiko, Cherry, sí, los piquilao, sí. eh, La forma del alfa manejarse ¿Tú sí. no crees que tal vez Esa metodología no, no, no llegó contigo? Mira, tú, tú, diste, tú diste con una, algo clave ahí Que no lo claro. no he dicho nunca La personalidad del alfa uh -huh. Ha influido muchísimo sí, sí, en, sí. en los talentos dominicanos No solamente en mí, en talentos uh -huh. dominicanos Porque es una actitud un poco, tú sabes, tiene mucha seguridad y demandante a que lo, lo que él dice en sus canciones es lo que uh -huh. se pega, o sea, ya no se puede cantar, tú estás viendo que hay pocas canciones que se pegan sí. romántica o, o, o bailable. de que fresa A veces la, la, el, el mercadeo que le da la forma de Exacto. trabajar los temas. No, que ya la, la música fresa no es lo que gusta, ya eso Exacto. de que no se la echa, de que no se la echa, de que tú eres la vaina, eso como que es muy fresa. Y ahora es que lo que tenemos los cuartos, que si yo qué no si yo cuánto, tú sabes, como bien tigre. Un personaje. Sí, le no un personaje. Entonces eso, en, en cierto modo, yo no le he podido entrar a ese tipo de mercadeo, a ese tipo de, de lenguaje, porque eso no soy yo. Lo mío sigue siendo lo fresa, Tú sabes. Por eso te y decía, te, perdón que te interrumpa, por eso te decía, si en el momento que llegó esa nueva forma de mercadear sí. la música, te sentí sí. que el, el trabajo era más difícil. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el mismo de que sintió eso, como que había que buscar una nueva estrategia, tú sabes, y por eso se intentó con, con, con eso, con roce, como estamos hablando ahora, con roce, con ese ritmo, estamos estamos buscando un nuevo un nuevo color donde yo penetre, que no sea tan fresa y que sea bailable, que se vaya a virar, en esa hay que dársela, o sea, siempre se ha buscado la estrategia, y, y, y eso es, tú sabes que. Yo entiendo que el mismo Santiago tiene muchas cosas en su, en su mesa, como todos los proyectos que él hace. O sea, él Incluso hizo un álbum que, que, él, que él dice que no le fue tan bien, pero todo va a estar bien que estaba ahí. y uh -huh. Eso fue un hit. ¿Por qué eh, esa canción no se le grabó un video? O sea, un a, hit a inter... Exacto, ¿Por qué un hit como todo va a estar bien, no sí. llegó a grabarse un video que podía hacer que hiciera muchísimo más e exitoso ese tema. No, eh, tiene, tiene video, tiene video okay. eh, con Arcángel. yo creo que no se le dio la publicidad okay. 100%, tú sabes que como había muchas canciones en ese álbum, él le dio prioridad a otras canciones que él pensaba que iban a seguir porque hay muchas canciones duras. O tal vez no, a, oh, ta, perdón, pues no, yo lo no sabía y pido sí. disculpas, pero tal vez no salió el video en el momento que estaba el tema bien, bien. ubicado. Exacto, eh, hay cosas, Por ejemplo, yo estoy subiendo ahora cosas a mis redes, que la gente cuando viene a ver nunca lo había visto, porque hay tan, en la redes hay tanta información hay tantos artistas que a veces tú pierdes el, el track de poder estar claro. activo con todo lo que sale. Tú sabes, tú pierdes el control y, y, y, y eso yo creo que pasó realmente. Mira que si tú no lo has visto ese video es por eso, porque no se no <risa> se promocionó, no se mandó en unos medios para que los medios lo vieran. O sea, hay muchas cositas que se nos escapan por tener muchas cosas en la mesa. O sea, es que ¿En yo qué momento? Momento? ¿En qué momento, perdón que te interrumpa, Mark, tú dices, ya yo creo que necesito un nuevo rumbo? Y, y tú, no sé si, bueno, tú lo hiciste público, pero no hiciste un acercamiento con ellos antes de eso? Claro, es decir, claro. mire, o sea, decir, mire, ¿y cuál fue la respuesta de ellos? Yo vengo pronunciándome con, con Melvin y a lo fue de hace tiempo ya, eso mismo como que no no va, que no le bajemos, tú sabes, que le demos fuerte, que, que lancemos música. Obviamente, tú sabes, hay una cosa que hay que darle, que ellos no quieren que yo me vea como un artista fallido, que tire canciones y no funcionen. Eso okay. se entiende, porque eso se ve mal también del artista que tire cinco canciones y las cinco sean malas. Ahí también es, es, es un error. Entonces ellos me han cuidado de no lanzar muchas, nada más lanzar puntuales para no verme así. Pero qué pasa? Tú sabes que salen muchos artistas nuevos casi diarios y, y uno se va desvaneciendo. Uh -huh. La gente se va olvidando de uno. Entonces yo siempre le fui diciendo eso a ellos en los últimos dos años, les, arriba de ellos, arriba de ellos, arriba de ellos. ¿Y qué te digo? Ya yo, yo he pasado algunas crisis que no, no le he pronunciado aquí, en, en no le he dicho público ni nada. Eso es el año pasado, vamos a suponer que pasó y, y como que no me sentí bien. Dije como que wow, yo no debo de estar viviendo esta, esta inestabilidad mental como que... Si no me favorece sí. estar con ellos, yo necesito salir de eso de alguna forma. Tú sabes, dejárselo saber y si, si ellos no lo entienden, tener que decirlo público que fue lo que me tocó. Porque tú sabes, como ellos tienen tanto trabajo, quizás no tienen el tiempo para escucharme y, y, y de verdad estar en, mi, estar en mi posición. Decir wow, okay. te entiendo, te hey, entiendo. Tú, ¿no? tú intentaste. Por todas las vías, hablar personal claro, con él claro, y no, claro, se puso, claro. o sea, no, no se puso, o sea, no se puso, no se fue muy inconveniente, mucho inconveniente. No, no, no, o sea, no, nunca, tú sabes, no, no no, podíamos, no, no, no hemos podido sentarnos para dialogar y debatir cada pensamiento de cada quien, tú entiendes. Yo entiendo que, que cada quien, cada uno de ellos tiene mucho trabajo y por eso no lo forzo, porque uh -huh. cada quien está buscando hacer pan para su casa. Cuando tú estabas en tu casa ahora en la pandemia, que tú sí. comenzaste a hacer algunas exposiciones en Twitter y eso, sí. eh, ¿qué, en ese momento, ¿qué te llegaba por la cabeza? ¿Qué tú, te, o sea, ¿qué tú pensabas? Wow, que te digo, eh, y lo dije en una entrevista, llegó un momento que yo dije: Venga, Campo, déjame yo analizar qué yo he logrado hasta hoy y cómo yo voy a vivir próximamente porque no se va a hacer show por ahora. No, y, cosa y las no cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Show no se van a hacer. Eso estamos claros que por ahora no viene porque. El mundo está diferente. Eh, ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿De qué voy a ganar dinero? Gracias a Dios, antes de empezar la pandemia, yo había iniciado otros negocios que era eh, una escuela de baile, tengo una escuela de baile uh -huh. con mi esposa y también tengo una tienda de ropa que eso no da un, me, da, me está dando un balance ahora que no se están tocando para poder subsistir y pagar los gastos. Pero la música es mi prioridad, la música es mi sueño. Yo no quiero dejar de ser artista. O sea, por más que yo tenga otro negocio. Pero te llegan bien, me... te llega, te llega bien el streaming y eso, te llega bien. Sí, sí, llegan, llegan su cheque, llegan, llegan. <risa> sí, Entonces, de ese momento tú escribiste sí. lo, que, lo que pusiste. Entonces, Entonces te... llegó el, el punto dime. que así como que yo dije, que yo dije, yo tengo que organizarme con a los foques de que yo, cómo se va a lanzar la música. O sea, hay que lanzar música, hay que, no podemos esperar que el mundo cambie. Mira cómo todos los artistas están lanzando música. Exacto, y álbum, y, y álbum es, es eso, es trabajar y dejar que la ola nos lleve donde nos tenga que llevar. Que la gente se enamore más de ti o se disguste de ti, pero si no intentamos nada, no sabemos qué va a pasar. Lo importante es intentarlo. Intentarlo, y eso fue lo que yo quise decirle a él por texto antes de publicar nada. Eh, él no te llamó. Recibí, no, él no te recibí llamó. respuesta. No recibí respuesta. Pero todavía el sol de hoy no ha recibido respuesta. Todavía... En WhatsApp ah, no me he escrito ni nada. Entonces, la única respuesta que a los pocos te dio fue lo que él colocó en sus redes. Sí, exacto. ¿Cómo, exacto. ¿cómo tú te sentiste cuando él como que hizo ese, ese, ese, ese, ese post que hizo? Como que vaya a darte cariño y eso. Me río, me río, porque él es un tigre. Él es un tigre a nivel de publicidad. Él, él entiende que, que yo quizás, como él dijo, estaba ñoñito. ¿tú ¿Sabes? Como que se burla, como quien dice. Uh -huh. y, y, y me manda seguidores, como para que yo me sienta bien por tener seguidores. Okay. Y yo le digo, está bien, whatever, si tú, tú lo quieres como, como, coger como un relajo, te entiendo. Pero es en serio, la vuelta, tú entiendes. En un momento okay. tú vas a tener que sentarte conmigo. Tú por las redes, tú puedes, él puede decir lo que él quiere. Uh, porque es, es, es, Entendemos que... Como dos personas, de... se, pues, dos personas, dos hombres que son, se van a sentar que sí, porque a nivel de farándula él sabe cómo manejarla, él sabe cómo, tú sabes cómo esto tú sabes que yo no sé de esto, yo sí no sé de eso, ahora que yo estoy eh, dando Empe entrevista, y empezando. Vez, sí cuando vez, alguna de estas entrevistas me haga daño, quién sabe, porque uh -huh. nunca he, he, he, me he expresado de esta forma. Cuando viste el video del doctor, que yo lo vi completo, sí. Sí, yo también. Eh, tú no crees que tal vez él tenga un poco de razón en el sentido de que tú estabas un poquito como dejado o no, o no hacías algo por tu propia cuenta. ¿Tú crees que el doctor tenía razón en algunos puntos? 100%, 100%. Y Brea Frank también hizo una, una, un comentario y dieron el clavo. Yo por ser obediente y no pisar los pies de la persona que me está manejando porque se ve mal de que yo haga un tro de cosas y que no le, no le, no le dé no a ellos, le deje saber, tú sabes, mis diligencias. Eh, quizá ellos no quieran trabajar con X personas. Hay mil cosas en el mundo de la música. que Se dice no como gente. que por ser obediente, tú te Ajá. estancaste o sea, por ser. Claro, obediente. por ser obediente y dejar que la estratega haga su diligencia. Yo no quise hacer la mía porque no quería pisar los pies de él, no quería como que hacer un video sin su consentimiento. Eh, ¿qué, qué más puede ser? Eh, una, una, una colaboración, una colaboración con alguien que quizás le había tirado a él y él le dijo que no y yo por mirada dije que sí ya es un problema no sé si tú me entiendes claro que eh, sí. hay cositas así que yo no quise como que pasaran por eso no, no me moví más agresivo hacia mi carrera yo independientemente mal entonces pasa o sea, que está casi por pasar la pandemia o sea, hay muchas, sí. muchas personas sienten que ya eh, está como pasando porque por la por la reducción del covid ¿Qué tú piensas hacer? O sea, ya tú tienes una planificación de trabajo, tú piensas sí. con otra mente. O sea, ¿Cuál es el, el paso tuyo a seguir después de esto? Bueno, yo te voy a decir, después de los comentarios, que yo estoy seguro que él lo vio también, y todo el mundo uh -huh. lo ha visto, de eso mismo del doctor y de, y de Brea y de casi todos los comentaristas, han dicho que, que, que soy yo que tengo que ponerme la pila. El mismo Melvin, yo hablé con él y Melvin me dijo eso mismo: tú eres el que tiene que ponerte la pila, tú eres el que tiene que hacer tu diligencia y mantener tu carrera, y eso me dio una motivación a mí, que eso es exactamente lo que yo voy a hacer yo voy a ponerle carácter yo a mi carrera 100%, dale con todo hasta que yo y, y a lo que lleguemos a un entendimiento, tú me entiendes no es no es que yo estoy ni que, ni que dame mi release o sea, si podemos sentarnos y llegar a un ¿Y renegociar medio Exacto. Re, renegociado y, tú, y al final, tú, sientes, tú sientes un agradecimiento con él, sí, no, un sum, sumamente agradecido, yo sé que o sea, al final, en el mundo urbano siempre hay que pasar por donde lo foco. En algún momento él, él es necesario. Y yo no quisiera tenerlo de enemigo para nada. Lo mío es simplemente cuestión de trabajar. Y cuando me a ver, todo ha sido mi culpa. Por eso mismo que estamos hablando, de yo no poner de carácter yo independientemente, porque quizás mi crianza, yo vengo de fuera, eh, pienso que las cosas con contrato no deben de hacerse así, como como rebelde, como quien dice, como uh -huh. un artista que anda por ahí. Solo haciendo cosas. Eso no, como es que tú, tú sabes que aquí en el movimiento hay, hay, hay muchos tigres, como dicen. O sea, los sí, tigres sí. lo cogen esa y, y de una uh -huh. vez se ponen bravos y, y, y arman su lío. Pero, por ejemplo, entrevistas. Yo uh -huh. yo decía, no, una entrevista, mi madre y él son los que tienen que hablar con el tipo que va a entrevistar y decir el día. que no, O sea, cositas así que yo no lo hacía yo mismo, aunque yo me llevé bien contigo, no me gustaba pisar uh -huh. los pies del otro. Claro, claro, claro. Te entiendo. Y, y simple cosita así, pero ya yo voy a darle carácter, voy a darle para allá. Eh, yo me imagino que ellos se van a sentir bien porque yo voy a tratar de poner la carrera de nuevo a donde tiene que estar. Mar, yo creo que tú tienes mucho talento. Tú tienes una más tienes imagen, tienes voz, que tienes el estilo, tienes el flow. Eh, sé que muchos éxitos vienen contigo. Yo no sé que, sí. se, que será así. ¿Cuáles temas te gustaría? ¿Qué tipo de música te gustaría jugar ahora en esta nueva etapa? Yo voy a hacer de todo, mi hermano. ¿Tú sabes que, Obviamente, tengo el talento para hacer música buena, limpia, reggaetón, internacional. Pero eso se lleva a una, una cierta inversión. Y si yo voy a estar independiente, yo necesito hacer un capital. ¿Tú sabes? Santo. Y ese capital se hace con, con la música que le gusta a R.D. Uh -huh. so, hay que hacer la música que le gusta a R.D. primero. de tu bici de todos los barrios, toda la esquina sonando marmín. Muchas mucha fiesta, y después hacemos lo otro. Y te voy a decir algo, que a mí me he encontrado raro y extraño cuando uno chequea las tendencias del país. Sí. Hay artistas como J.C. Eh, J, La Nebula y, y artistas sí. que tienen ese estilo de cantar eh, bonito, que conectan mucho con, con lo propio. O sea, que hay un público que lo consume a ustedes. Sí, sí, eso también. Hay un público que consume esa música buena. Yo voy a hacer canciones con todas esas personas que, que hacen música buena. Por ejemplo, ahí hay un, un grupo ahora que llaman La Nueva, un tal Kaiser, un TV Goons. Eh, un, un J. y hay mucha artistas de eh, Braza que son muy buenos, que hacen música con calidad, que vamos a colaborar juntos para tratar de que esa, ese público se amplíe un poco más y la gente aprecie más ese tipo de música. Pero hay que estar claro de que si sigue pegándose el Alfa, Kiko, Kiko, el Cherry, hay que darle... Va, va, va, va a ser más difícil. Claro, no, no, no. Y, y nosotros los talentosos... Si sabemos que podemos dar para los dos, hay que darle a los dos. Hay que darle a los dos ritmos. Exacto. Mike, mil gracias de verdad por abrirme eh, las puertas de tu casa, de la Sky. Eh, yeah. Te agradezco mucho. Disfruté mucho la entrevista. Muchas personas sí. te va a conocer, van a conocer no solamente por una controversia, sino todos los caminos que tú pasaste para sí, poder sí, llegar sí. al éxito. Eso es así, ¿no? y te agradezco. de Muy, muy heavy, de verdad. Me gustó el trayecto, cómo lo llevamos, así la gente puede ver más claro que esto no es ni que una cosa de sonido ni nada de esto, estamos hablando de, de uno ponerle carácter a su carrera. Mark, mil gracias y a la persona suscríbase que ya tenemos cien mil suscriptores y más con este regalo con Mark B. Durísimo gracias. hermano, para adelante